Buenos días. Eh, un placer estar aquí hoy con vosotras. Eh, gracias a, al colegio, a la universidad, eh, bueno, eh, el, el poder eh, haber participado en la organización de estas jornadas y, y estar hoy en este momento aquí. ¿no? Eh, enlazo con, con esta idea que se lanzaba en, en la mesa inicial, en la presentación, de la necesidad de entender este momento de transformación digital que está en todos los medios, es verdad, está en todas partes, pero ¿qué entendemos? ¿Qué es esto de la transformación digital? Yo, recientemente, he tenido un cambio en mi vida que me ha marcado bastante. Os presento a Hugo. Este es mi hijo, ¿vale? No sé si lo vais a ver aquí. Sí, ¿vale? Este es mi, mi pequeño y, bueno, desde que soy padre, eh, la verdad es que he dejado de preocuparme tanto por el presente y he empezado a preocuparme, a preocuparme bastante más por el futuro por ese futuro en el que se va a desarrollar y que, bueno, tengo bastantes inquietudes de, de cómo será y de qué podrá hacer en él. Eh, me ha cambiado la vida y no es una frase hecha, es verdad que cambia la vida, duerme menos y todo esto, pero aparte de esas cosas, eh, cuando escuchamos noticias de transformación digital, como decía Arancha si no eh, me equivoco, eh, estamos empezando a escuchar los conceptos de inteligencia artificial, machine learning... Eh, ...internet eh, de las cosas... Eh, ...impresión 3D... ...son conceptos... ...el blockchain... Eh, ...la automatización... Eh, ...no suelen activar nuestro radar profesional... ...no son conceptos y elementos... ...que suelen eh, despertar... ...inquietud en los profesionales... ...y las profesionales del trabajo social... Eh, ...sin embargo hoy vamos a plantear... ...mi figura ahora en los próximos minutos es... ...hacer un marco general de qué entendemos y por qué nos tiene que importar todo esto de la transformación digital, qué figura eh, tiene la profesión en, en este contexto. Eh, seguramente habrá incluso quien tenga asistentes personales en, en casa. Eh, es cierto que podría estar usando un asistente personal en mi casa, por ejemplo, eh, que me haría la vida más fácil, que me haría más sencillo subir y bajar las persianas, eh, hacer búsquedas en Internet, hay veces que los usos son relativos, eh, pero yo soy consciente de que con este tipo de herramientas estoy regalando a las empresas que hay detrás de estos dispositivos todos mis datos e información relevante, aquella información que está en el ámbito privado de nuestras viviendas, que es el, el principal acceso que cualquier eh, empresa como Amazon, Google o Facebook querría, porque es donde... Eh, somos más sinceros y sinceras y donde realmente eh, se narra lo que más nos importa. De esa forma, eh, bueno, pues se puede hacer un patrón más adecuado de lo que nos interesa eh, y en base a los modelos de negocio de estas empresas que se basan en la publicidad, poder darnos eh, publicidad a medida, eh, que en definitiva es eh, cómo están funcionando. Yo esto lo sé. Pero claro, pienso en, en mi pequeño y mi hijo no va a hacer uso de estos asistentes, de verdad. Esto sería absurdo pensarlo. Eh, no va a ser un gadget que esté en su día a día, que esté en su entorno, eh, en su entorno laboral, en su entorno personal. Entonces, eh, lo que no quiero es que esta tecnología reproduzca patrones sexistas, xenófobos u homófobos, como ya estudios eh, publicados en la revista Science, ...han demostrado de cómo la inteligencia artificial y el machine learning, el aprendizaje de las máquinas... ...como parte de contenidos que están creados y como parte de las lógicas eh, de las personas que componemos esta sociedad... ...y en esta sociedad hay sexismo, hay eh, xenofobia eh, y hay homofobia... ...están reproduciendo estos patrones en sus eh, dinámicas. Esto que puede parecer muy negativo... Todas estas noticias son recientes, las podréis consultar, eh, pero también nos, nos pinta un futuro laboral eh, interesante. El trabajo social tiene mucho futuro y no solo en el tradicional campo de los servicios sociales, no solo en el tercer sector, no solo trabajando con eh, aquellas personas que más lo necesitan, aunque están en situaciones de vulnerabilidad, sino que se está evidenciando una necesidad de perfiles humanistas en las grandes empresas tecnológicas, grandes y pequeñas, ¿vale? En el desarrollo, en el proceso de esta transformación digital, eh, tenemos una oportunidad de posicionarnos y de formar parte de este desarrollo de tecnología. Esto normalmente no lo trabajamos en las salidas profesionales, no lo trabajamos en la visión de a qué nos podemos dedicar, pero eh, esto es presente, se están eh, buscando esto, a estas figuras y cuesta encontrarlas. Eh, tenemos que estar donde se está gestando el cambio. Si no formamos parte, si no podemos ser influyentes en las fuerzas productivas que están creando este cambio, no vamos a poder promover eh, la justicia social, que en definitiva es uno de los principales principios de nuestra, de nuestra profesión. Eh, para cambiar el sistema hay que estar. Si no estamos, porque nos suena ajeno como nos pasa en muchas ocasiones con estos conceptos que hablaba al principio, eh, vamos a estar siempre eh, a la cola de atender lo que va generando eh, algo en lo que no hemos participado. ¿no? Un segundo que me llama, no sé por qué. Vale. Bien, más cosas. Eh, no quiero que mi hijo lleve un dispositivo electrónico manchado de sangre. No me quiero poner oscuro con todas estas cosas, pero creo que también hay que ponerlas sobre la mesa. Eh, los materiales con los que se están creando las, principalmente las baterías y otros componentes de nuestros dispositivos móviles, de nuestros portátiles, eh, de los coches eléctricos, etcétera, etcétera, salen de la explotación de territorios como, por ejemplo, la República Democrática del Congo, supongo que os, eh, eh, os sonará de algo, la Guerra del Coltán, eh, en estos territorios... Eh, hay explotación infantil y en estos territorios, por ejemplo, creo que este dato es bastante relevante, en un año ha habido más de 100.000 violaciones. Hay un feminicidio y un genocidio eh, en este momento eh, por la lucha por recursos básicos. Eh, grandes empresas como Apple, IBM, Amazon, etcétera, Volkswagen, etcétera, eh, están contribuyendo económicamente a estas guerras controladas por... Eh, bueno, pues los señores de la guerra que están eh, controlando eh, la, la expulsión, o sea la, la recogida del coltán eh, y otros, y otros minerales fundamentales para desarrollar estas máquinas. ¿Por qué digo esto? Porque eh, no quiero, eh, como decía, que mi hijo lleve eh, una tecnología que está basada en este sistema de explotación, a países, generalmente del sur. Eh, quiero una tecnología libre de conflictos. Hay proyectos que están en marcha, tenemos la oportunidad de colaborar, promover, dar a conocer y participar en proyectos que promueven una tecnología libre de conflicto. Eso es una labor eh, muy propia de nuestra profesión, ¿por qué no? Eh, los gobiernos eh, también tienen que favorecer este tipo de, de extracciones seguras, este respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eh, si veis este pequeño mapa, eh, es un poquito el recorrido que siguen nuestros dispositivos habitualmente. Nosotros vamos a la tienda y hay quien quiere el último modelo de iPhone, hay quien quiere un modelo eh, económico y que simplemente le sirva para comunicarse. No es solo una cuestión económica de quiero el último modelo o no, me dejo llevar por la, eh, por, por la dinámica de, de consumo, quiero la mejor cámara o no. No es solo eso. Cuando elegimos tecnología es muy importante entender cómo se ha creado y cuál es la trazabilidad de toda esa tecnología, porque no es lo mismo elegir una o elegir otra. Y esto es súper importante. Y esto es pedagogía ciudadana, que nos está en su mayoría desarrollando. ¿vale? Y tenemos también una labor importante que podemos eh, ejercer aquí. Eh, si os fijáis, eh, básicamente los principales materiales eh, para construir nuestros dispositivos que llevamos ahora mismo en el bolsillo se extraen eh, de países del sur, fundamentalmente en África, con lo que esto conlleva, como he dicho antes, eh, se llevan a países generalmente asiáticos para su montaje y producción, los consumimos en el norte y cuando nos deshacemos de ellos, ¿dónde acaban? Nuevamente en los países del sur. Toda nuestra basura electrónica se está llevando a países eh, africanos, a países como la India, etcétera, etcétera. De hecho, ya se están plantando porque el nivel de eh, metales en sangre, por ejemplo, en la población es elevadísimo. ¿no? Esto eh, es una sensibilidad hacia la tecnología que también necesitamos para que hagamos un uso coherente y crítico de la tecnología. Eh, hay muchos proyectos que lo que promueven es una tecnología que sea sostenible, eh, que evite lo que conocemos como la obsolescencia programada. Eh, no hace falta cambiar de móvil todos los años, no es necesario. Esto es una erótica de consumo generada para consumir y consumir más, pero que, como también mencionaban en la mesa, eh, se está cargando el medio ambiente, literalmente. ¿vale? Eh, podemos... Eh, Trabajar en proyectos multiprofesionales, interprofesionales, de promoción de la economía circular y del consumo responsable y distribuido, por ejemplo. Eh, ¿Qué más cosas tenemos en, este, en esta realidad de la transformación digital? Eh, yo quiero que mi hijo eh, disfrute de una Internet libre y neutral. Que no priorice una red según intereses comerciales. ¿Qué quiero decir con esto? La Internet desde que se empezó a crear en el 69, 1969, eh, fue un, eh, un, un intento de democratizar el acceso a la información. O sea, realmente fue una gran oportunidad de transformación para mucha gente. De repente tienes un acceso a, a flujos de información que antes no tenían, esto es liberador, esto es eh, empoderar a la gente. Eh, ¿Qué pasa? Que está teniendo una importante deriva. Una importante deriva donde cada vez hay eh, más, eh, más control, más la neutralidad de la web, no sé si sabéis lo que es, hay un acuerdo internacional en el que todo dato en Internet tiene el mismo valor. Es decir, que si eh, un tunecino escribe un blog para narrar una situación de opresión, va a tener el mismo ancho de banda, para que nos entendamos, que Netflix. Cuando estoy viendo mi serie favorita... Un viernes por la noche, ¿vale? Esto Estados Unidos se lo ha cargado hace relativamente poco. Esto es una lucha de poder que está permanentemente en la actualidad, ya que se intenta priorizar que las empresas de servicios de Internet puedan dar uh, más cabida a empresas comerciales, ¿vale? Esto es delicado. Esto es delicado porque rompe esta lógica de neutralidad y de Internet como un espacio de democratización de la información y de, y de libre pensamiento e intercambio. ¿no? Eh, nos queremos. Oh, esto tiene el riesgo de romper la inteligencia colectiva. Eh, además, eh, si vemos, por ejemplo, cómo las redes sociales han sido y son un, una oportunidad de transformación de comunicación masiva de participación, de intercambio, de conexión de personas que estaban uh, desconectadas, de incrementar el, lo que siempre trabajamos de la red social de apoyo. Pero uh, la Primavera Árabe, en 2011, ¿os suena? Primavera Árabe o QP Wall Street y eh, movimientos eh, que se dieron en todo el mundo. Mostraron cómo esta Internet libre permite una movilización global y permite enfrentarse a situaciones de opresión. Eh, el libro de redes de indignación y esperanza que sale aquí de, de Castells habla de, de todos estos movimientos en 2011, 2012, etc. Eh, ¿Qué pasa? Que también han iniciado procesos eh, de, de enfrentamiento eh, en muchos países, eh, como por ejemplo Siria, ¿Vale? para eh, frenar todos estos movimientos ciudadanos contra la opresión. Entonces, estamos en un momento eh, candente, estamos en un momento que yo siempre soy optimista, siempre digo, estamos en un momento de transformación y me resulta emocionante, emocionante en positivo, porque tenemos un momento en el que, no nos vienen las cosas dadas, no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 a 10 años. Entonces tenemos el momento, estamos en el momento idóneo para cambiar cosas, para participar en, el, en esta transformación. Eh, esto es una imagen de, de, lo, de lo que Eric Paliser llama la burbuja de filtros. Estamos en una realidad también en la que estamos rodeados de algoritmos, todo en Internet está controlado por algoritmos, y estos algoritmos determinan qué debe ser relevante para mí y no. Eh, ¿Alguien ha estado alguna vez navegando por Facebook, por ejemplo, y de repente ha visto las zapatillas que buscó la semana pasada en el color que le buscaba, en su talla, y encima en oferta? Esto que es un clic irresistible, ¿vale? Eh, esto es una lógica permanente en Internet. Facebook decide de, entre nuestros contactos qué personas son relevantes y qué personas no lo son. ...entre nuestros contactos... ...cuando yo he decidido que quiero seguir a una persona... ...que quiero que me llegue su información... ...pero el algoritmo decide que no es relevante para mí... ...y no me lo muestra... ...o me ordena las cosas en base a... Eh, ...el uso que yo hago de la herramienta... ...para que pase más tiempo... ...para ganar retención... ...y pueda mostrarme más publicidad... ...esto es bueno o es malo... ...estas herramientas son buenas o son malas... ...no es una cuestión de que sea bueno o malo... Eh, ...Facebook, Twitter... Fue una herramienta clave en la primavera árabe. Son herramientas brutales de transformación. La cuestión es cómo las usamos y cómo promovemos esta educación digital crítica para que la gente las utilice de una forma responsable y transformadora y que les empodere. Y no lo contrario. ¿no? Eh, bueno, hay una uh, no es una cuestión de, de presente, sino de futuro. ¿Cómo logramos que Internet no derive en, en este sistema un poquito más ...rancio que su idea original de democratización de la información. Eh, el 5G, que tiene mucho que ver con esto, la guerra ahora que eh, todos estamos preocupados... ...si tenemos un Huawei en el bolsillo, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar o no? ¿Que me gasta un dineral? Eh, esto es una guerra de poder económica. El 5G es la tecnología que va a permitir que la velocidad de Internet... ...integre lo que llaman el Internet de las cosas... Esto es lo que va a permitir esta industria 4.0 que se comentaba anteriormente, esto es lo que va a permitir eh, esta aceleración de la transformación digital. Entonces, quien implemente la infraestructura del 5G va a tener mucho poder y China llevaba mucha ventaja. De ahí deriva todos estos conflictos, entre otras cosas. Manuel Castells, sociólogo español muy conocido y muy relevante, eh, que escribió «La era de la información», eh, tiene un artículo sobre esto bastante, bastante interesante. Eh, ya terminando, curva de la innovación. Cuando hay una innovación, eh, esta es la curva de, de la difusión de las innovaciones de Rogers, que se utiliza mucho en, en muchos eh, ámbitos, siempre hay un porcentaje de la eh, población que son las, eh, las personas innovadoras, las personas que enseguida abrazan esta innovación o que la desarrollan, la impulsan, etcétera. Un 2,5%, eh, un porcentaje bajo, unas pequeñas personas. Pero lo importante, y ya empezamos con quién se suma, es que hay un porcentaje de lo que llaman los primeros seguidores o seguidoras, ¿vale? Un porcentaje de en torno a un 13% que enseguida abrazan estas novedades, empiezan a utilizarlas y a promoverlas. Luego, eh, está lo que llamaríamos la mayoría precoz, que es ya un porcentaje alto de la población, estamos hablando en torno a un 34%, que... Abraza esta tecnología y empieza a utilizarla después de que estas personas más influyentes, los primeros seguidores, la den a conocer. Serían como los influencers, ¿no? comparándolo ahora con las redes sociales. Y luego estamos hablando de una mayoría tardida y sobre todo y más importante, un 16% de lo que se llaman los rezagados o las rezagadas. Eh, cuando trabajamos con personas en vulnerabilidad social o en situaciones de exclusión, generalmente son personas que están en el grupo de rezagados y rezagadas, además, en la adopción de innovaciones, y en particular de la innovación tecnológica que estamos viviendo ahora mismo. Esto genera una situación de doble exclusión, permitirme la expresión, de segunda brecha digital, llamarlo como queráis. Un agravamiento de sus situaciones de vulnerabilidad debido a que la lógica digital que se está dando también les está llegando tarde y no estamos promoviendo su incorporación a este, a este, a este tren, por llamarlo de alguna forma. Esto, esto también es relevante. Eh, el tema del clima. El tema del clima yo creo que es eh, fundamental, pero está muy en auge. Yo en particular no quiero que mi hijo crezca en un país sin políticas sociales y económicas que promuevan un crecimiento sostenible, equitativo y solidario. ¿no? O sea, yo creo que esto es eh, casi de sentido común. ¿Y qué tenemos a nivel de políticas sociales? También súper importante. Vale, nuestras administraciones, ¿qué van a hacer? Eh, teníamos la agenda digital para España... No sé si la habéis conocido, los planes 2020, de lo que Rizkin hablaba de la tercera revolución industrial, y ya estamos hablando de una cuarta, cuando no hemos alcanzado los objetivos de la tercera. Eh, la lógica era una transformación hacia eh, fuentes de energía sostenible, una transformación hacia eh, bueno un, un cambio positivo, aprovechando la tecnología para ser más eficientes, etcétera, etcétera. Eh, la agenda digital para Europa, cuando llegaran las últimas elecciones, lo digo por fecharlo, no que haya sido así. Eh, la web, que la tenéis aquí linkada con los planes de la Agenda Digital para España que surgieron en 2013, eh, que tenían validez hasta 2015-16, con lo, el marco de 2020, y la web ya no está disponible siquiera desde hace un tiempo. Eh, los indicadores solo, en su mayoría, se preocupaban por el acceso a Internet. Hay dos elementos fundamentales para esta transformación digital. Una es la accesibilidad, el hecho de que tengas la infraestructura y los medios para poder usar esta tecnología, internet, etcétera. Pero otra es la alfabetización digital, otra es la educación digital, eh, y, y yo le pondría la, la coletilla de crítica. Otra cosa es la parte cultural y simbólica, el qué partido le saca cada persona a esta tecnología, qué oportunidades nos da y cómo, en nuestro caso, desde la profesión lo podemos promover. Y ya cerrando, eh, me gustaba como John eh, tenía el, el, el pin, el, el broche de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es nuestro nuevo marco, eh, 2030, hay toda una serie de metas, en esta ocasión, esto sí lo podemos consultar en la web de, de, del Ministerio, eh, están claros cuáles son los objetivos, están claros cuáles son las, las metas y cómo se plantea desarrollarlas en nuestro país. Vamos a trabajar de la mano en todo esto. Que no pase como el 2020, que la mayoría de objetivos... Eh, ...bueno, quedar un, hay un poco en entredicho, ¿no? Sobre todo los, los que más nos atañen de, de una perspectiva más social. Eh, yo creo que este marco, si realmente nos unimos, eh, es una lógica interesante y que, y que tenemos que, que perseguir. La competencia clave de este periodo es, para mí, una conciencia digital. Tenemos que desarrollar una conciencia digital, que entendamos qué está pasando para poder intervenir en ello promover una educación digital crítica, contribuir a la justicia social y garantizar los derechos de la ciudadanía, eh, evitando las desigualdades. Eh, por último, eh, decir que creo que ya no es una cuestión de escondernos bajo temores eh, ni resistencias al cambio, en particular a la digitalización, ya no es una cuestión de usar el mail o una red social. Ya no es una cuestión de crear un PDF o la resistencia a abandonar mi Windows XP, esto es de la década pasada, esto ya no es lo importante, es una cuestión determinante. Estamos en una transición y de lo que hagamos todas ahora, de lo que contribuyamos a que la transformación no olvide y no deje a nadie en el camino, eh, tanto a nivel global como local, determinaremos el futuro de nuestros hijos y de nuestras, y de nuestras hijas. Eh, con cierre, porque lo de Judith me parece súper fundamental que, que lo introduzcamos, no hablamos de tecnología, hablamos de derechos humanos, de sostenibilidad, hablamos de sociedad, hablamos de personas y qué es más propio de nuestra profesión que esto, ¿no? Muchas gracias.